revanchismo, Luis Ventura se metió en el escándalo de Jorge Real y su hija Morena. Desde hace algunos días, el escándalo se instaló como protagonista en la vida de Jorge Real. Y esta vez, él y su hija son los personajes centrales de una historia que acapara la atención en el mundo del espectáculos. Ahora, fue Luis Ventura, ex amigo y socio del conductor de intrusos el que se metió en la polémica. Inesperadamente, Luis Ventura habló de uno de los escándalos más grandes de las últimas semanas. Se trata de la feroz pelea de More Real y con su padre. Cabe destacar, en este contexto, que el periodista es padrino de Rocío y se siente tío de More, por lo que habló desde el afecto que siente por las hijas de quien fuera su amigo. En diálogo con Agarrate Catalina, de La 1110, el periodista señaló que, nunca perdí la comunicación con Morena. Me doy cuenta que ambos están viviendo momentos distintos y una palabra de más o de menos puede generar malestar. Morena es mi sobrina y yo soy su tío y me la banco. Voy a tratar siempre de unir y conciliar, considero. He vivido un montón de cosas con la familia real, por lo que elijo que sean ellos los protagonistas de la comunicación, agrego. Creo que, a lo mejor los que tenemos mayor experiencia en la vida y tenemos una mirada más abarcativa, debemos ser más sabios y tener una postura más sabia frente a la vida. Rezo para que las elecciones de ambos sean las mejores cerró.